Lo anunciábamos, el Producto Interno Bruto de Bolivia ha crecido desde la gestión 2006 cuando se contaba con 9 mil millones de eh, dólares, 9 mil millones de dólares para ser exactos a esta gestión, cuando contamos con más de 40 mil millones de dólares. Bolivia consolidó en los últimos años economía con el mejor crecimiento del Producto Interno Bruto PIB en Sudamérica, producto de una serie de medidas contracíclicas para enfrentar el contexto internacional adverso. Esto nos ha llevado... ...a tener un crecimiento estable todos estos últimos años. En promedio desde el 2006 hemos crecido 4.9%. ¿Qué es lo interesante o lo importante de esto? Es que nuestro crecimiento no es como en algunos países de la región que fluctúa, digamos, crece un, un, un año mucho, el otro año decrece, sino que nosotros hemos tenido una estabilidad en nuestro crecimiento. Los indicadores macroeconómicos que alcanzó Bolivia en los últimos 12 años, los cuales le permitieron encabezar el crecimiento por 5 años, 4 de forma consecutiva, son el reflejo de la expansión de la economía del país impulsada por la demanda interna y la inversión pública. El año 2009, que ha sido el, el año más complicado por el tema de, de, de la crisis internacional, la crisis financiera internacional, hemos sido el, el, el, el país de mayor crecimiento y hemos podido crecer a 3.36%. Los factores que favorecieron el crecimiento en el 2017 fueron la política monetaria expansiva, la estabilidad cambiaria, los impulsos directos al crecimiento con el financiamiento, la bolivianización, la estabilidad financiera y la demanda interna. A esos factores se sumó la inversión pública, que fue superior a los 6 mil millones de dólares. Vemos que en 2006 teníamos un país con 9.500 millones de dólares de producción de producto interno, y hoy día estamos con 37.700 millones de dólares como producción, como nuestro pie dominado. Esto es el año 2017. Este año prevemos llegar ya cerca a los 40 mil millones. Vemos que ya en el año 2025 vamos a estar cerca de los 50 mil millones. El presidente del estado, Evo Morales, aseguró que la diversificación del aparato productivo del país, sin depender solo de los hidrocarburos, ha permitido que la economía de Bolivia sea estable y se expanda saludablemente. Los resultados que tenemos que demuestran hemos diversificado el aparato productivo estoy convencido, Bolivia no depende del gas es importante, tan importante pero hay otros rubros por eso no, no hemos caído y no quiero levantar algunos países de Sudamérica, América Latina donde solamente dependen de recursos naturales aquel de el precio de los minerales de, de soya pero Bolivia sigue creciendo Eso pues afectó pero no somos el último, seguimos siendo el primero. Importante destacar una vez más que para esta gestión los organismos internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Cepal, han modificado una vez más sus proyecciones de crecimiento para Bolivia, incrementando los indicadores en al menos el 1%. Ya se cuenta con un documento que nos muestra todos los detalles sobre el crecimiento de la economía de nuestro país que fue presentado en esta jornada en presencia del presidente del Estado, además del ministro de Economía quienes realizaron la presentación del libro 12 años de estabilidad económica del país donde se reflejan los objetivos alcanzados y los avances obtenidos en los últimos años en relación a la macroeconomía desde la implementación del modelo económico social comunitario productivo el cual tiene sus raíz en las luchas antineoliberales del pueblo boliviano y se nutre de investigaciones comprometidas con la transformación de nuestra realidad.